A continuación, le indicaremos los pasos a seguir para realizar una petición por medio del módulo PQRSD. Ingrese con su usuario y contraseña al módulo PQRSD dando clic en la pestaña OACT, Oficina de Atención al Ciudadano y Transparencia, ubicada en la parte superior derecha o por medio del botón ubicado en la parte inferior derecha de la página principal de la Universidad de Pamplona. Luego, debe dar un clic en el botón Iniciar Sesión para gestionar el requerimiento de petición. Una vez haya ingresado con el usuario y contraseña respectivos, dé clic en la opción Registrar requerimiento ubicada en la parte superior izquierda. Allí deberá seleccionar el tipo de requerimiento, petición, y escoger el asunto de acuerdo a la dependencia a la que se refiere. Además, es importante que busque a través de la lupa ubicada a mano derecha la sede a la que se dirige el requerimiento. Después, realice la descripción de su petición, la cual no puede excederse de 2.000 caracteres. Si posee evidencias como archivos adjuntos, ingresa en la ventana que lleva el mismo nombre y lo sube. Terminado el proceso, dé clic en el icono Registrar y el aplicativo lo registra automáticamente. Por último,